sí la música se oye sí bueno pues nada estamos aquí muy poquito aquí detrás del gibán como puedo claro. y ya está subir a Monserrat por por Monserrat para San Bueno pues la verdad es que no me acuerdo muy bien de la carrera, no me acuerdo muy bien lo que queda. Creo que queda poco ya, ¿verdad? Sí, quedan... Para lo que es el propio. Bueno, lo estero. que es la abadía queda nada, un kilómetro y sí. poco, o dos como mucho. Bueno. Y luego ya de la abadía hasta arriba, hasta San Llorón y son tres, tres, cuatro kilómetros. Bueno, pues venga, iremos haciendo como se pueda. Calentito vamos. No está mal para calentar. No. <risa> aquí y ya aquí está. Puedes meter. Ya de la buena. Venga, seguimos. Bueno, pues ya está, hemos subido por las piedras que bajan a Monistrol, el sí. camino a las piedras, bueno, yo no sé cómo se llama, sí. y ya está, hemos pasado la parte del cremallera y ahora me está llevando él a la entrada de San Geroni, para subir a San Geroni, que yo por aquí no subió nunca. nunca, sí. así que en realidad nos encontraremos un montón de gente, porque... pero no había un camino... Subí una vez hace mucho, Y era camino de tierra, ya sé que luego sea de tierra, pero que esto sí. yo no me suena a haber subido por aquí. A lo mejor sí, ¿no? que, se, que se puede subir, que es un pelín más largo. Ah, estamos ser. haciendo el más directo. Vale, vale, es puede ser que yo subiera por aquí. Bueno, pues se llama el del Pla... Pla dels 6. No sé. Vale, vale. vale. ya hay otro, pero no me acuerdo el nombre ahora. Ok. Vale. Venga, no es Neufen. A los atropell. ¿Qué? ¿Cómo hago, lo le ves? Le las indicaciones. Las por... indicaciones, ¿eh? Porque quede constante. Nada, 25 minutos andando. Esto corriendo sí. lo hacemos en 10-15 minutos a lo sumo. ¿Vale? Estamos a un kilómetro ya de, de arriba. O sea, aquí... ¿Se ve? No, no se ve. No, no se ve porque queda aquí detrás. Queda justo aquí detrás. Pero bueno. Este sería el camino, entonces, el que yo quizá hice hace muchos años. Por aquí, sí, digo yo, sí, sí. ¿eh? Porque esta escalera no me suena de nada. Sí, este es el camino típico, ¿vale? Aquí se hace más largo, pero son dos kilómetros de más, casi. Hay menos escaleras. escalera, bueno. pero... ¿Más? ¿Más? Este es el camino del de Plata... sí. Okay, Ok, vale, vale. El otro no me acuerdo mucho. Están las indicaciones. Vale, me paro aquí un poquito antes, el baño está arriba. Él creo que está grabando ya, no lo veo. Pues creo que esto es San y ya el mirador, creo que sí, grabar la llegada, y gente. esto es la rampa, la verdad, comparado a la que nunca hay nadie, esto es, bueno, o sea, como 50 veces más gente, para que nos hagamos idea como 50 veces más gente, bestial, la vista, yo esto no lo conozco, así que tampoco puedo decir. La subida aquí, en realidad, si, si se apretara además en estas últimas escaleras, el peligro de pájara Ya he visto, digo, digo, aquí, mucha, mucha pendiente en la parte que para llegar aquí. aquí. con palos asegurada la pájara, asegurada. Aquí mejor castigar más pierna, pero que la energía no baje tanto porque se va muy alto de pulsaciones. Punchmal, eh. bueno, bueno, ¿qué pasa, chicos? Eh, explica algo, digo, explica bueno, bueno, algo. Aquí en, algo, en, tío, en más, ¿sí? de ¿Sí? San Jeroni, vale. Y no se verá muy bien porque con la GoPro no se apreciaría, se apreciaría mucho. Pero aquí ahí tenemos lo que es la zona del Puigmal, vale, la Sierra de Nuria, que es donde se hace la Ultra Bastión. ¿Vale? Aquello de allí que a lo mejor se aprecia un poquito más que está más cerca es la Sierra del Cadí donde se hace la Ultra Pirineo y allí muy al fondo, muy al fondo muy al fondo, está la neto que es un 3400 nosotros con los ojos más o menos lo veremos, pero vosotros con, con, con no, la bien. cámara ni de broma entonces, hacia allí caería Lleida, ¿vale? y hacia allí ya, pues, Francia ¿vale? Sí, es Francia. Pues, bueno. todo aquello de allí es hacia Francia aquí abajo tenemos un que es donde vemos desde Abajo, de abajo de, del pueblo y nuestro, de nuestro, claro. Claro. en Munistrol ya hemos hecho 7 kilómetros y medio que no hemos hecho tanto 7 sí, no, ¿sí? ¿Yo, yo, yo, yo, ¿no? yo no he no, enterado, no, no, no no no enterado yo no no, me he enterado, no, no no, enterado yo ahí he enterado yo llevo ahí con la soga en el cuello Munistrol, hemos hecho 7 y medio y nos ha salido muy fiel. y ahora vamos hacia aquí ya haremos una por, por así decirlo un redondeo a la montaña y nos subiremos hasta aquí arriba porque es una matada muy gorda y no nos saldrán 30 vale. kilómetros nos vale. quedan todavía dos horas y pico largas pero largas no, sí. y un montón de gente esto parece las bestia, bestia, bestia, ¿Te la rampa este bestia dónde and quedan and las rampas bueno vamos a grabar un poquito tengo un rato bajando me he parado al lavabo le he dicho el digo tira luego oh, te pillo, pero que, que no lo voy a pillar, ya lo veremos abajo y, igual, pues vamos a grabar un poquito de bajada que se vea un poquito como es, mucho escalón y algunos lados un poco técnicos un poco de ropa mucho escalón sobre todo y ya está vamos, de, vamos para abajo de nuevo al, al monasterio desde San Geroni, bajando tampoco me lo conozco mucho un poco no perderme pero vamos está bastante fácil hola conozco ah, reconozco porque miles de escalones miles de escalones sí. que vigilar el otro pesar sí. con cuidado ¿no? a ver a ver no, yo creo que es no sé en memoria, pero vamos, que no me acuerdo El Iván ya debe llevar un ratito abajo, tampoco podemos apretar, porque es que hay gente con niños y un pequeño empujón que tú le des a un niño, pobre, le empuja, se puede pegar un guarrazo y no podemos jugar con esto, aparte que nos podemos caer nosotros, pero aparte de eso. Iván, ah, está aquí, está aquí, digo bueno, eso, no, no te lo puedo, puedes apretar mucho porque hay gente con los niños y todo. Ya, no, no, no, y es que parte un poco y respetar Hay un que ir despacito. La gente baja despacio, algunos se dan cuenta y se apartan, otros no. Sí, es que para que y unos hay que ir despacio, hay que ir despacio. Sí, sí, sí. Yo como voy haciendo sí. el cabra, se me oye de muy lejos. Y la gente ya cuando oye que alguien viene por detrás haciendo el cabra, se suelen apartar. Sí. Pero si no, oye, te pones a andar tranquilamente. Nada más que desgasta mucho porque como los escalones no, no están bien puestos. Sí. Tienes que hacer muchos saltos de dos, tres escalones y al hacer el impacto, esto de aquí. La rodilla. Sí, la rodilla sí, sí. sufre sí, mucho. Muy bien, ¿eh? pero voy despacio. Pero... Sí, pero hay que cogerlo sí. con calma. Y aquí Ahora que es para queda... llenar agua y eso. Aquí va a llenar agua, sí. Y otro punto va a llenar agua, ¿no? ¿Sí? No. Aquí yo. ¿Cuánto de aquí nos queda? Aquí. Ahora nos queda la bajada, que serán cuatro kilometrillos, cuatro o cinco. ¿vale? Y luego, pero luego nos Se quedan otros diez. De ir a Monistrol otra vez. Nos quedan unos 15 kilómetros más o menos. Isotónica llevo más o menos, pero bien el sí, agua. Si rellenas agua, mejor. Sí, bien, bien, agua, sí, yo lo decir, lo bueno, nada, vamos a llenar más aquí más? en. Es Isotónica llevo bastante, Ay, pero igual, veis, mucho, ¿no? el agua me queda poquito, de 350. Bueno, me quedan 50 más o menos. Venga, rellenamos. Rellenamos agüita. Ah, vale. 15 De secano. Bueno, pues. Eh vamos a... estamos bajando hacia Colbato Colbato y decir que se me ha olvidado el reloj no sé si lo habéis visto, que no lleva reloj al, al, al Iván se le ha olvidado poner el suyo en marcha al principio sí, bueno, pero solo se habrán descontado 500 metros bueno, 500 metros, bueno, menos positivo bueno, eh, total, que un desastrito pero ya está, y luego he mirado el que iba grabando con el móvil con Strava, pero ¿qué pasa? que hemos pasado por zonas que no había GPS, no había señal y luego pone que se ha recuperado, o sea que habrá quedado lo que ha quedado, pero bueno, un poquito, no sé, lo que ha quedado, pues ahí habrá quedado menos kilómetros, menos de nivel, pero bueno, la ruta esta es de casi 2.000, ¿no? Sí, casi, 1.900 y pico. Bueno, pues 1.900 cuando pico. habremos habremos cumplido y ya está, sí. aunque no quede grabado. Ahora quedan unos 600, 700. 600. 600 positivos, nos quedan mal Ya ya, a 1.300 <risa> <risa> Cuidado, cuidado las es que hay mucha mucha te piedra, te piedra mala Como te dijiste, pero tampoco muy muy muy muy rápido. Venga, ir... bueno, yo sigo grabando, pero ya cortamos. Ahí está. Pero para que viera la gente un poquito el caminillo, no está mal. Vamos un, casi. Este es el. Mira, me he puesto a grabar cuando llegamos al bueno. Este es el bueno, el malo era atrás. Mucha piedra, mucha piedra, mucha, mucha piedra. Hay que estar bastante atento. Este es el lado fácil. Estoy ya fácil. puesto a grabar en el lado fácil. Este es el fácil. ¿Colvato? está ya No, es esto, Colvato. Es esto, ¿no? Vale. Esto es la parte alta, pero bueno, tira un poco más para abajo. Bueno, pues hemos bajado como de por ahí arriba. Sí, de por aquí arriba. De por ahí arriba sí, hemos bajado por el camino de las cabras, de realmente de cabras. Sí. Y, y ya está, aquí un depósito como referencia: sí. un depósito de agua. De es azúcar. el depósito municipal de agua. Y ya está. Y ahora sí. vamos a hacer la ruta de las poblas de Salnitra. Ah. ¿Vale? Cobalarné, bueno, aquí y lo bien, es. En realidad hemos hecho, hemos bajado por aquí. Y ahora iremos por aquí, hacia allí. Hacia así, uh -huh. Pasaremos por el lado de esta ermita. Bueno. Vale, ir, ¿sí? Opa, vaya, bueno. eh, ahora nos desviamos las cuevas está bien para arriba me ha dicho el Iván y se está, está marcado y este es un cartelito fauna de Monserrat cabritas cercabores no sé lo que significa murciélagos jabalís eh, jinetas más o menos como con madreja, con madreja. Sí, comadreja comadreja comadreja en fin, un poquito y mosquitos mosquitos, mosquitos también hay este es ahora el si para subes Abajo, un poquito en la escalera se ve. Y la casa. el resguardo y tal. Ah, pase, pase. Y. Al monasterio per la Santa Coba, 95 minutos. 95 minutos. 95 minutos. Ahí pone, por la derecha. 35. Y. las cobas del Sanitre y Colbato Ahí. Que no sé ¿Sí? lo lejos que están de esto. Pero... ¿Ahí mismo están? No. Te dará un trozo, ¿no? Pero ese es. No sé. La verdad es que no sé por dónde se va. Ah, por ahí. No. Ah, vale, que son de visita. Okay. Ah, y hay horarios y tengo que poner claro. Claro, claro, claro. Vale. Voy a estar. Por pues Ahí estamos. Hace calor, ¿eh? son las 4 por ahí. Sí. Bueno, no lo veo, da igual. La Santa cova para acá. Sí, 300 metros. <ríe> pues tiene que ser por ahí detrás. Ah. Ya está, pues el monasterio tenemos ahí. Es la galería ahí, sí. Vamos a cerrar y vamos para allá. Sí. Ya está, divertido, muy divertido. Sí, divertidísimo. Wow. Llevamos 3 horas y media. Sin desnivel, todo plano. Todo plano. Sin desnivel. Y sin piedras, todo plano. Asfalto todo. 1700. Vale. 1700 en 23 kilómetros. Ah, está bien. Está bien ¿eh? Ahora lo que queda es un poquito de repechancito y luego bajada por donde hemos subido, por las escaleras. Sí, sí, por la bajada de Por la de bajada Místrol. de Munistrol. Uh -huh. Ya está. ya ahora nos encontraremos un montón de, de estampas de la crucifixión. Ah, que iba a ser de gente. De no, de gente. Jesús, de estampas. De, de Jesús, de Jesús, pobrecito ahí, uh -huh. crucificado. Hay uno uh -huh. muy guapo que sale con un arcángel que es precioso. Y una cruz que se ve el horizonte y se ve el Montseigne de fondo y la cruz. Y queda, si el Montseigne está nevado, a veces se ve y queda precioso. Queda precioso. Ya ves, aquí otra estampa de ah, vale, vale. la Virgen María... Tal. Aquí abajo hay otra. Ya, precioso. Si alguna vez venís aquí de excursión, petet. Dejo un poco así para que veáis el... Venga, seguimos. Aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado las piedra que nos matamos. El tubito... Despacito de ir haciendo que ya, ya estamos acabando, pues ya? Sí, que quedan tres kilómetros de nada. Ya no hay prisa. Ahora llega para qué. Ahora ir rápido es matarse. Porque las piernas ya van flojillas, flojillas. Entonces no es bueno ahora apretarle. Apretar es. Malo cuando ya estás acabando. Yo no lo recomiendo a nadie. Salvo que estés en una carrera y puedas ganar alguna posición. No sé es si, claro. <risas> Pero si no, yo no lo recomiendo. Acá, ¿verdad? Digo, si sí, me voy para donde Bueno, bueno. está divertido, ¿no? Sí. sí. 30 kilómetros. Más largo que un día sin pan, pero. No. <risa> más largo que un día sin par, pero lo ¿no? que tienes. Esta sí. ultra es más larga, ya lo sabes. Más largo que un día sin par. Es un entreno de tirada larga. Pero bueno, ya te digo yo que son 30 con 1.900. Que quieras que no es un buen entreno. Y además es técnico, es terreno técnico. Sí, sí, bastante técnico. Bastante técnico. Aquí no, no puedes hacer unos cien pasos de la hostia. Esto no es corredor. Bueno, pues ya estamos. Estamos en el coche. Pues listos. Se acabó la... Esto. Se acabó la fiesta. 4 horas seis eh, minutos. No sé, yo amigo, como el Strava... El Strava te habrá marcado más. Le ha marcado lo que le ha dado la gana. Yo, yo lo he estado parando. Ahora para el móvil, una chapuza de grabación, o sea que no sé. Bueno, pues ya está un... En teoría son 1950 son y 30. Vale, 1950 ¿sí? con 30 kilómetros. No, no, vale. Y bueno, puede tardar de 3 a 4 horas. O sea, No creo que nadie tarde menos de 3. Horas, ¿eh? sí, sí. Ha sido duro, ¿eh? sobre todo la parte de subida. Luego la otra, bueno, como sí. vas un poco cansado, también se hace más larga. Porque se hace largo cansado. porque ya vas cansado. Pensé que ahí ya llevas 1.500, 1.400, 1.500 positivos. Entonces se, hace, se te hace más largo por el simple hecho de que ya llevas carga y llevas a lo mejor ya casi 20 kilómetros. Claro, 20 kilómetros son 1.500, pues hostia, ya has cargado. ¿no? Sí, claro. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Ahora ya graba él su, sí. su final de vídeo y yo saldré también, si me dejas, ¿eh? si me, pues pues, pues, ¿me dejas? Sí. Bueno, bueno, si me dejas saldré, por, más. saldré por ahí un momento. Venga, queda muy bien, Altonio y Camil. Bueno, chicos, lo habéis perdido. Lo habéis perdido, ¿Lo habéis perdido... ¿Lo El perdido? Tony, no sé por qué, pero no ha venido. El Camil perdido? que ha dicho que iba a hacer tirada. ¿Les de 20 hemos kilos? avisado cuánto llevamos avisando esta salida? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? Por lo ¿Sí? semana? no menos no avisé de tres semanas. Bueno, He le hemos perdido la noción. Les hemos avisado con media una hora de antelación. No, no, le hemos dicho no, no, que sí. vamos a dar, porque era muy así de golpe. Sí, sí una hora de no. Más o menos coincidía que teníamos que los dos que hacer el entreno de desnivel. Y ya está. Venga. Sí. Lo dejamos, hasta la próxima. Chao. Bye.